Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega, de ellas hablan de ciencia, espacio que protagonizan investigadoras de la Universidad Politécnica de Valencia y en concreto en el día de hoy lo hace Tatiana García Segura. Tatiana es profesora en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales, y Puertos, es investigadora en el Departamento de Ingeniería de la Construcción y en el grupo de gestión del proceso Proyecto Construcción. Vamos a conocer un poquito más, como en cada programa, sobre la protagonista, sobre Tatiana. Y hablaremos de, de retos eh, también al final del de espacio. Pero en primer lugar, Tatiana, muy buenas. Buenas, Luis. Y gracias. Muchísimas gracias por, por estar aquí en este. Gracias en este a vosotros espacio. por invitarme. ¿A qué se dedica, Tatiana? Pues bueno, como dices, soy eh, pertenezco al departamento de Ingeniería de la Construcción, al área de conocimiento de proyectos y dentro de ese área, pues estamos llevando a cabo varias líneas de investigación. Se puede decir que la línea en la que yo participo más activamente, o estoy más involucrada, es la de gestión del mantenimiento de infraestructuras, uh -huh. utilizando técnicas de inteligencia artificial y criterios de sostenibilidad, con el con el objetivo de mejorar la eficiencia y sostenibilidad de la gestión de ...de infraestructuras y en particular de carreteras... Uh -huh. ...porque en los últimos años hemos llevado a cabo varios proyectos de innovación... ...centrados en lo que es eh, crear productos nuevos... ...para la monitorización de carreteras... ...hemos eh, desarrollado una serie de cámaras que van en un vehículo... ...toman imágenes del pavimento... ...y luego junto con un software que también hemos, hemos desarrollado... ...lo que hacen es analizar esas imágenes... ...detectar qué daños hay en el pavimento... Con esos daños podemos saber cómo están, las imágenes están georreferenciadas, podemos saber dónde están localizados en el mapa. Uh -huh. Y luego también podemos predecir la evolución del deterioro, conocer exactamente cómo está la red de carreteras, cómo se va a deteriorar. Y luego hacer una planificación a largo plazo para conseguir una gestión eficiente, es decir, saber, decidir eh, qué tratamientos habría que aplicar, en qué momento y en qué tramos de la vía para conseguir pues, menores costes a largo plazo, menores emisiones... Y con el objetivo final de que las carreteras por las que circulamos sean lo más seguras posible. Claro, sean seguras y que el dinero que invertimos sea el más eficiente posible. Que con, digamos, con, con, con el mismo presupuesto consigamos llegar a más vías, reparar más carreteras y anticiparnos, por ejemplo, a una fase de degradación del pavimento. ¿La inteligencia artificial puede ayudar a, a ello, Tatiana? Evidentemente, claro, uh -huh. claro, sí, sí. Al final, todos esos módulos que componen nuestro software, todos están basados en inteligencia artificial, uh -huh. utilizando diferentes herramientas, pero sí, sí, claro. ¿Y cómo llegas a este uh -huh. campo tan chulo, vamos? Pues, a ver, yo ya eh, me remonto más, sí. más allá, o sea, ¿cómo, cómo inicie, ¿Cómo, no? Cómo... ¿Cómo llegas al mundo de la investigación? Y, y luego cómo aterrizo aterri ahí, ¿no? En, este, <ríe> en esta carretera, ¿no? Sí. Pues a ver, eh, yo estudié caminos y por gracia o desgracia eh, acabé la carrera en 2010 en uh -huh. plena crisis económica. Eh, todos sabemos que el sector de la construcción fue uno de los más afectados uh -huh. y bueno, no había muchas ofertas de empleo, así que decidí seguir formándome. Hice un máster en ingeniería del hormigón y haciendo el máster me surgió la oportunidad de presentarme a un programa de la Climate Key, que es una institución uh -huh. europea, que lo que hace es, eh, junta, bueno hay diferentes programas porque el, el que yo participé, lo que hacía era juntaba dos investigadores de cada país, eh, en un grupo multidisciplinar de todos los ámbitos posibles, y nos hacía como una inmersión completa durante cinco semanas en verano, y recorríamos, por ejemplo en mi caso yo recorrí eh, las universidades de Londres, París y, y Dublín. Y entonces en esas cinco semanas intentaban formarte en lo que es el cambio climático, y, y la idea era que, que buscaras soluciones innovadoras, ...en cuanto a la mitigación del cambio climático. Uh -huh. Y la verdad es que me abrió mucho la mente... ...porque hasta ese momento yo estaba muy centrada... ...en lo que era caminos, diseño, construcción de infraestructuras... ...y ahí vi como un nuevo campo, ¿no? Vi, me gustó eso de poder pensar cuál es el problema... ...y luego intentar buscar una solución... ...y eso pues me motivó a, a, a dedicarme a la investigación... presenté una beca FPI, hice el doctorado... ...y ahí entré en... ...bueno, después cuando acabé el doctorado... También tuve la oportunidad de, de entrar en una unidad docente, de, de, de, bueno, en este caso de la unidad docente de proyectos, mm. y ya en mi, en mi doctorado ya utilizaba inter, técnicas de inteligencia artificial, pero para otro campo, porque yo estaba en otra unidad docente, ¿Para era para el diseño de puentes. Ajá. Y bueno cuando entré en este, en, en este grupo de, de proyectos, ellos ya estaban haciendo algunas investigaciones sobre la gestión del mantenimiento, estaban, tenían alguna tesis en marcha... Y, y bueno, pues eh, pense, pensamos entre todos un poco las necesidades que había en ese momento, y vimos que actualmente en ese momento había, bueno, y siguen habiendo, sí. eh, necesidades de eh, crear unos, una, unos sistemas, unos, una gestión integral del mantenimiento de que, que te reciben. ayude, Ajá. claro con técnicas de inteligencia artificial y un poco pues utilicé metodologías que ya utilizaba para el otro campo para los puentes para claro para las carreteras. optimización heurística y lo apliqué aquí y bueno y aquí aparte hemos tenido que aplicar otras técnicas que la verdad es que eh, bueno nos, eh, como nos, también nos faltaba cierto conocimiento en ese campo sobre todo en la parte de imágenes uh -huh. nos juntamos con un grupo de, de aquí de, la, de bueno de, de la escuela de informática de la UPV uh -huh. y que son pioneros en tema de análisis de imágenes y nos han ayudado un poco en esa parte esa es otra bueno, de las características decimos... siempre ¿no? de, de la investigación el trabajo conjunto con compañeros que en principio eh, no parecería que fueras a trabajar pero eso es la ciencia es sí, la claro. multidisciplinaridad sí y, ¿Atenea quería ser científica de pequeña? Uf, <risa> qué pregunta. Bueno, yo siempre quería ser profesora de matemáticas, sí, sí. pero luego ya vi lo que es eh, la la carrera de caminos, me gustó mucho, ahí ya perdí el, el norte de lo que era eh, matemáticas Mat o tal, y, y ya me centraba en lo que diseño, construcción de infraestructuras. Y la verdad es que durante la carrera para nada pensé en dedicarme a la investigación. Uh -huh pero por pero lo que esa te digo fue sí, clave entonces. sí sí sí uh -huh. sí porque eh, yo no sé por qué pero asociaba más la, la parte de investigación más a otras carreras más a ciencias uh -huh. naturaleza biología y no lo ubicaba en el camino no veía esa, esa motivación extra pero en verdad yo creo que cualquier ingeniero de, uh -huh. esta, de, de esta universidad tendrá ten una formación básica muy importante que te permite luego hacer ese proceso claro. O esa adaptación, ¿no? Claro. o esa evolución también. Y además en nuestro caso, por ejemplo, en Caminos, eh, al final te forman para, para pensar en soluciones para la sociedad, no infraestructuras, para conectar dos puntos del territorio, para llevar agua a las ciudades, y también nos ayuda mucho esa formación que tenemos de, de pensar en soluciones. Sabemos que fue clave ese momento, esa estancia eh, en, en verano con la Climate Kick, y alguna persona eh, que digas, eh, no soy... ...quién sería eh, sin el apoyo de esta persona... ...o sin las enseñanzas de esta persona... ...familiar o docente... ...o, o, o en el propio ya. campo de la investigación... A ver, ...un es referente, que vamos... ...poder elegir un solo es referente complicado. es muy complicado... Sí. ...a ver, yo creo que al final en toda tu vida... ...en la vida familiar profesional, siempre encuentras a gente, ¿no? Por ejemplo, mi familia, mi abuela siempre, era una mujer muy trabajadora, que nos, nos ha inculcado mucho de trabajar, esforzarse, ella, por ejemplo, siempre nos ponía de ejemplo de que ella fue la primera mujer en sacarse el carnet de conducir, uh -huh. en su pueblo. <risa> y, y, bueno, pues siempre nos ponía eso como ejemplo diciendo, eh, por mucho que os digan que no, que para qué vais a hacer eso, que las mujeres en ese momento, nos, ¿para qué van a sacarse un carnet de conducir? Si vosotros queréis eso, tenéis que esforzaros, y eh, con el esfuerzo se llega a todas partes y luego pues en el instituto tuve muchas profesores y profesoras muy buenas y luego aquí en la universidad con todo el mundo con el que he ido trabajando la verdad son personas muy trabajadoras muy entusiastas y al final todo todo se contagia hasta qué punto es tan importante el profesor y profesora de, del instituto y, de, y del cole tatiana pues yo creo que es básico mm por muchos motivos, porque, porque te lo tomes como referente, de, porque en ese momento tú idealizas mucho a tus profesores, ¿no? y para ti en ese momento es un referente. Y luego también porque yo creo que también estás un poco... No sabes muy bien qué que estudiar, ¿no? me pasó, unos, durante unos cuantos años dices, sé que me gusta esto, pero no sé para dónde quiero llegar, ¿no? y yo creo que son clave para motivarte, para, para decirte que a lo mejor te parece algo muy complicado, dices yo no voy a poder llegar ahí, para animarte a decirte sí, inténtalo, puedes llegar y también para orientarte, evidentemente. ¿Y cómo se motiva a día de hoy un investigador o una investigadora? ¿Qué es lo que os anima a, a seguir a, adelante o es ese afán por, por descubrir? Porque hay muchas trabas y hay momentos complicados también. Sí, eh, a ver, yo creo que a mí por lo menos lo que más me motiva es esa doble visión que hablábamos antes de pues, buscar primero las preguntas y luego las respuestas. ¿no? Primero es buscar qué se necesita hoy en día, dónde está esa laguna de conocimiento, dónde no han llegado otros y creo que, que debo ir ahí. O sea, buscar tu camino. Y, y una vez ya tienes claro dónde quieres llegar, pues tienes, tienes que formular pues, una serie de procesos, una programación ¿no? de cómo lo vas a desarrollar y luego llegar a esa solución. Eh, sea investigación, sea innovación con un producto. Y yo creo que eso es muy motivador. Saber... O sea, tú mismo te marcas tu, comino, tu camino. Yo creo que es como una, una autonomía que te da la investigación que a lo mejor otros campos no te lo da. Mm -hmm. Comentabas, y por ligar... Eh los temas que estamos tratando, ¿qué se necesita hoy en día? ¿Qué necesitan nuestras carreteras a partir de, de vuestros resultados, de vuestras investigaciones? ¿Son seguras nuestras carreteras? Eh, sí. ¿Requieren de más in inversión? ¿Mejor cuidado? Eh, ¿Habéis visto que hay algo que, que falla? Porque al final ese es vuestro objetivo eh, final eh, también, eh, mm -hmm. esa, esa seguridad que comentábamos. No, a ver, nuestras carreteras son seguras. Eh, lo que pasa es que eh, lo que nosotros pretendemos es mejorar lo que es la planificación, hacer a lo mejor un mantenimiento más preventivo, porque muchas veces o llegamos tarde... O, o hasta, por ejemplo, hasta que no hay un hueco, no vamos y lo reparamos. Reformulo la pregunta, ¿es correcta la prevención de nuestras carreteras a día de hoy? Eh, es Muy mejorable. Necesita mejorar, pero, ¿no? se necesita sí. mejorar. Necesita mejorar, pero sí, sí, vamos en buen camino, y además es que últimamente ya eh, hay, por ejemplo, eh, programas de innova eh, ¿cómo se llama? compra pública de innovación, uh -huh. que acaban de sacar ahora, por ejemplo, la Dirección General de Carreteras, que van en esa línea. Están buscando soluciones innovadoras, que solucionen esos problemas que ellos ven que existen a día de hoy pero que es complicado porque al final la administración la gente que está en la administración pues no tiene esas herramientas para invertir tres años en sacar una investigación y, y bueno hablamos de retos Tatiana, vale. ¿te parece cuál es tu reto a corto medio plazo o tus pues, a ver, eh, yo creo que el reto ya que hicimos de conseguir transformar lo que es una investigación en, en... una innovación, en un producto, ya fue un reto en sí mismo. Uh -huh. eh, es lo que nosotros llamamos la investigación, que son avanzar en los TRLs, eso, pues, eh. ir ¿En subiendo, ¿En qué TRL ¿no? estaríamos Pasar. ahora? Bueno. Pues yo creo que estaríamos 7, 8 ah, y ahora falta es, el último, ¿no? Es, ¿no? Es, Ese yo creo que es el, el reto pasito. final, que es ya... ...llevar el producto al mercado... Uh -huh. y, ...y luego poder comprobar que realmente es útil... ...y que realmente mejoramos la gestión de, de las sí. infraestructuras... ...gracias a esos productos y a esa investigación que hay detrás. Y vamos a cerrar con un mensaje, aunque o con un consejo, mejor dicho... ...aunque vale. ya hemos ido deslizando algunos... Eh, ...¿qué consejo le darías primero a los niños y niñas... ...que les mole esto de la investigación... Que y después a los que están empezando ahora, a los doctorandos, jóvenes investigadores. Pues a los niños diría que se formen primero, porque si no hay formación no puedes sí. llegar hasta ahí. Pero eh, les diría que se animen. Eh, yo creo que es un camino muy bonito, que, que es muy interesante, que... Que, bueno, pues lo que, hemos dicho, ¿no? que te da cierta autonomía y que, y que te, te, es muy gratificante ¿no? ver que, que lo que tú has pensado hace un tiempo luego eh, llega a la realidad y que se animen, que, que se formen que, y, que, y a los que están en ese proceso pues que, que, que continúen porque hay veces que es, hay muchas trabas por el camino yo creo que también a veces mucho, dependes mucho de, de becas, de, de convocatorias y entonces es complicado eso te da un poquito de inestabilidad pero al final siempre hay opciones. Si no sale una cosa, luego sale otra. La carrera de fondo es complicada. Es ¿eh? complicada, sí. Pero también es divertida. Es, es divertida Pero ¿no? sí, sí. sí, sí, sí, porque además también haces estancias de investigación. Yo he estado, por ejemplo, en tres universidades de Estados Unidos y, y es un tiempo pues, que también es muy divertido y tienes, eh, conoces a gente, otras culturas, otros, otra, otra forma de pensar, otra, otra, otros grupos de investigación. Y eh, tiene muchos puntos positivos. Si volvieras atrás, eh, ¿eligerías este camino eh, otra vez? Sí, la sí. verdad es que me alegro de que, entre comillas, <ríe> sí. hubiera esa crisis en 2010 sí, ¿no? y me llevara a esta línea, porque eh, sí, yo creo que me, me gusta, me gusta mucho. Pues Tatiana, Tatiana García Segura, un placer haber compartido contigo estos minutos, escuchándote hablar de, de ciencia y veremos cómo evoluciona la gestión de nuestras carreteras, que al final nos interesa a todos. A, a todos. Hasta aquí esta entrevista, esta nueva entrega de Ellas hablan de ciencia con Tatiana García Segura. Volvemos a vernos y a escucharnos en un nuevo programa, que ya lo sabéis, contará, como siempre, como cada día, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Hasta entonces, sed felices.